Hispano sale de fiesta y desaparece. Su familia teme lo peor. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Parece que a James Montoya, un hispano de 26 años, se lo tragó la tierra al salir de una fiesta en un bar del área metropolitana de Denver, en Colorado. El departamento de policía de Denver ya investiga el caso y la denuncia. El joven lleva más de 72 horas sin dar rastro sobre su vida. Él ha estado desaparecido desde el sábado por la noche, para amanecer el domingo. La uniformada local ha puesto a disposición de la comunidad el número 720-913-2000 para cualquier persona que tenga información sobre su paradero. Él estaba en el Hangar Bar, aquí en la Wasworth y la Roo. lo miraron salir con una persona y desde entonces no... No ha estado en comunicación ni conmigo ni su familia. En las actas policiales se le describe como un hombre hispano de cabello negro, ojos marrones, de unas 200 libras de peso y con una estatura de 5 pies y 11 pulgadas. Y no tenemos ninguna información um, de dónde está, cómo está. A Montoya se le vio por última vez a las 2 y 30 de la madrugada el pasado domingo 2 de abril en este bar. Um, le estamos suplicando a la comunidad que por favor si saben algo de él, si cualquier cosa, que por favor um, se, comuniquen, se comuniquen con la policía de Denver. El inmigrante vestía un abrigo deportivo azul oscuro, con un pantalón azul claro y zapatos marrones. Um, lo estamos buscando desesperadamente. Yo, su familia, todos estamos muy preocupados. Por favor, sí. Su novia dijo a Mundo Now que tenía la localización de él en su teléfono y que vieron cómo se movía de un lado al otro luego de no contestar. Y de repente, camino a Grilly, una zona rural de Colorado, su teléfono se desconectó. Por esto piden compartir la información en todas las redes sociales para lograr dar con el paradero del joven.